Mi nombre es Ignacio Pérez sí. Barragán no. y pues aquí estamos con la camada de, del centro de San Salvador Santantepec y pues tenemos eh, una entrevista muy interesante el día de hoy. Es una entrevista con una camada que ya cumplió 100 años y es curioso porque muchas camadas ya cumplieron 100 años pero no tienen el registro. Entonces están varias camadas ya que mecan que ya tienen 100 años sí, sí, pero sí, por no sí. tener el registro pues no andan festejando eh, tenemos la camada de Tepaclacho que eh, hace hace un año festejaron sus 100 años y inventaron una cuadrilla que se llama cuadrilla centenario, que en realidad es una mezcla de todas las cuadrillas pero tuvieron también su manera muy peculiar de festejarlo entonces yo estoy viendo que para este año ustedes van a estrenar un traje eh, no sé si quieran explicarlo así para arrancar con esa entrevista eh, ¿De qué trata? ¿En qué consiste la novedad de su traje? Porque estoy viendo que Pues rompen un poco con el esquema sí, Bueno, bueno. Ah, perdón. perdón Nuestros trajes tradicionales de la camada eh, Normalmente siempre usamos Lo que es lentejuela, colores Cascabeles, esa era nuestra tradición De nuestro traje, pero Este año quisimos hacer algo más de gala Que es lo, lo a los que Invitaban nuestros campesinos invitaban a los a la gente rica, entonces eran los catrines y la catrina por eso hoy quisimos tener algo más de gala más elegante, pero nuestro traje tradicional es la lentejuela y los colores y cascabeles pero bueno, realmente les quedó precioso el traje, ¿eh? de verdad me sorprendieron eh, hay algunas camadas en Chautempan que van a innovar eh, en 2020 y estaban como que causando sensación, pero los de ustedes de verdad van a causar mucho revuelo en el carnaval de Tlaxcala, los felicito ampliamente. Eh, quisiera que me dijeran sus nombres eh, para presentarse aquí ante cámara. Oscar no, Martínez Mi nombre es Alejandro Gálvez y llevo participando con la camada seis años. Con todo gusto, con toda la actividad. Me llamo Amalia Flores y llevo participando 37 años. ¿Tengo flores, tengo más o menos igual 37, 40 años este, participando en la camada. Papi, ¿cuántos años? Igual vino Flores, llevo 78 años bailando al carnaval. Yo soy Tania Serrano y llevo 12 años bailando en el carnaval. Buenas tardes, yo soy Irma Flores. Eh, empecé a, a bailar con ellos desde el 89. Dejé de bailar unos años, pero la verdad es inevitable regresar con ellos. Es una tradición muy bonita y aquí sigo con ellos. Muy bien, pues aquí ya tenemos a varios integrantes. nada más. Eh, de repente yo ando presumiendo que ya llevo 25 años en el carnaval y miren, nada más, ¿no? Eh, de verdad da mucha alegría encontrarse con gente de tradición no y sobre todo aquí que pues han, han conservado muy bien las cuadrillas tienen su fama eh, pues nos por menos pues tienen aquí a la mano a Santa Cruz que uh -huh. es la verdadera cuna del carnaval de Tlaxcala porque de ahí empezó todo uh -huh. se empezó a correr por todas partes entonces pues, ustedes son como herederos directos de toda esa tradición en qué año empieza el carnaval y me imagino que fue en 1920 si nos pueden contar esa historia por favor Cuenta la historia del carnaval que empezó en 1920. Bueno, el carnaval, eh, el señor Guadalupe Ramos nos hizo favor de hacer un pequeño historia. Ya, ya en paz descanse el señor. Él nos hizo favor de darnos el, la hoja de todo lo que del carnaval de aquí. Él puso que en el 1920 fue cuando se fundó el carnaval de aquí en nuestro pueblo que lo iniciaron este, pues varios abuelitos que el señor este. Oh, se me fue el nombre Crisóforo Ramos. Bueno, él fue ya más, más adelante. Los primeros señores que iniciaron el carnaval son: Pues Santiago Hernández, Isa, Isa Flores, eh, Pedro Hernández, Rafael Hernández y, y Pascual, Pascual López. Y ya el, muchos, más, ¿Sí? muchos más. Y muchos en aquel entonces, ¿cómo se disfrazaban? Eh, se pues, disfrazaban los, los, los hombres y parejo eran hombres no se disfrazaban de mujer y, y hombres y este y de música pues eran puros violines, puros violines. el disfraz sí. era libre no había sí. un traje en específico verdad no eso era libre era libre era uno ¿Sí? como por qué época tienen memoria ustedes que empezaron ya a vestir eh, igual yo sí, sí, eso sí, tiene ¿tú? yo creo que 1973 cuando empezaron con el traje floreado mm. Un poquito más antes. Uh -huh. sí, como 1968, 65. ¿Qué traje empezaron a, a, a utilizar? empezó? Se, se, se, se, se, se llevaba sobre, digo, ¿por mucho tiempo? Durante el, de color, con castabel, en sí, chicote. Ese, ¿Utilizaban un chicote acá? Chicote. Se, se, se, se, ¿Cuál no? era la función del chicote? Sí. Pegarle la huevo que no. no bailara bien. Se, se le tronaba. Y, y pues ya, ya, ya de después ya nos fuimos libres del de, de, de, de vestuario, ya se vistió uno de los diferentes <cuchas> colores, de diferentes formas. ¿La y, mujer en qué año fue? empezó a bailar otra vez? Ah, ya había sido como en el 76, sí. 6, 75. 75, 76. Entonces sí. ya empezaron ahora sí a uniformar, ya, me imagino. Sí, yo ya fue más respetuoso, más... No es correcto porque es un puro, puro redajo de los claro. ¿no? caballeros. No, se la pasaban echando huevo. Sí, sí, sí, claro. <risa> Muy bien, eh, como por 75-76, entonces eh, la mujer empieza también ya a bailar. bailar. ¿Cuál fue el traje que escogieron para, para aquella ocasión? Pues, prácticamente lo que usaban era ropa normal: Falta y blusa y cubierta en la cara. Miró, duraron como dos años con la cara cubierta ya después descubrieron ya sí la, las mujeres no era bien visto que participaran en el carnaval en aquel entonces entonces ellas optaron por taparse mascadas y anteojos gorro y bien tapada la cabeza para que supuestamente no las reconocieran pero pues obvio sí ya muchas las conocían pero esa fue la tradición de las primeras mujeres que bailaron en el carnaval ahorita no aquí la señora Anselma Ramos pero ya no pudo subir que ella fue de las pioneras la primera mujer que bailó bueno de las primeras generación de mujeres que bailó en el carnaval pues su mascada guitaban gritaban ¿A que no me conoces a que no María? me conoces <risa> sí a que no me conoces sí. yo te conozco <risa> sí. muy bien eh, entonces me contaban que empezaron en 1920 ¿20? y que empiezan bailando dos eh, cuadrillas muy tradicionales pero ya olvidadas en esta región sí. que fue cuáles fueron la garrocha y las cómo se llama pañuelos. Y los, pañuelos, los pañuelos los pañuelos los bailamos en el estado de Oaxaca ahí sí los bailamos pero pues se dejó y ya perdimos la... bien pueden explicar al público de entre Hueues? bueno se supone que somos entre huevos, estamos entre huevos pero tal vez haya unos huevos que no sepan que es la garrocha no, no. ¿cómo se baila? es, que, tán, tán. ¿Es una y una <coughs> y luego de puede ver. tararear un poco más fuerte ese suenecito ah. Era uno y uno en la, sala. Sí. En la, la sala. pareja, yo ya, ya vuelvo a repetir a los hombres. Después ya que hubo un damas, ya fue una dama, un caballero. Era el mismo son para tejer y destejer. Sí. Sí. Fíjense, sí. y ese son ya está perdido también. Sí, ya, ya, ya, ya. <risa> Ojalá y también se, se vuelva a recuperar porque está bonito el son. Sí. La verdad, está chulo. ¿Y los pañuelos cómo era? Este, ¿Ustedes los que lo bailaron, lo recuperaron? ¿Cómo se bailaban? se los... Y ya llegaban a su lugar y otra vez ¿Salían con su pañuelo hombres y mujeres o cómo? No, las mujeres en su lugar empezábamos Y ya cuando hacíamos el baile, agarrábamos el pañuelo aquí qué hermoso! Así era el baile con el pañuelo Con el pañuelo Enlazarlos, en el centro, el pañuelo, los pañuelos Híjole, qué tanto hemos perdido, la verdad, son bailes muy preciosos. Sí, sí. ¿no? Este, pero recuperar. de repente por estar echando salto el huehue, no está echando loco, de repente como que dice no, ese baile ya no, es de viejito, pero por todo, todo puede actualizarse, sí, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Bueno, no, entonces, país. pero me están contando que para el este, para siguiente año van a retomar algunos algunas sí, cuadrillas, ¿verdad? ¿verdad? Sí. sí, de hecho estamos ensayando la garrocha. Ya que habíamos perdido pues ese esa, esa ese canción, baile. entonces ahorita estamos en ensayos para poder retomar otra vez ese baile. Con el son original. Sí. Uh -huh. sí híjole sí, sí. no. Sí, otra a... primicia, vean nada más vamos para público entre huevos Sí, y esto de hecho vamos a hacer como una representación para platicarles a la ajá, a nuestro pueblo la historia bailando de cómo fue evolucionando nuestro carnaval aquí, es decir, Primero nos van a tocar con violines y vamos a entrar bailando la jota, que era la primera que bailaron aquí. Después entran las trompetas junto con los violines y bailamos la garrocha. Y después entra el conjunto musical, que es lo que ahora nosotros traemos y bailamos una cuadrilla. En este caso vamos a bailar las francesas primero, pero vamos a bailar francesas, lanceras, taragotas y cuatro rosas. A ver, a ver eh, me están diciendo ahorita que van a bailar la J. La J también se bailaba acá. Sí. sí, se llegó a bailar. Sí, llegó a bailar, en bailes. En, en bailes. Se Bailaba bastante. Había un señor y una señora como bailaban en una fiesta. Es la Jota Aragonesa, la, la sí, madre del cordero, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Es, es, es porque no. varios piensan que nada más se bailaba en San Juan Totolac. Sí. Pero aquí era muy popular sí, también. Y entonces la camada va a intentar rescatar la Jota. Sí, así no, pues, sí y re, representar la evolución de la música y del baile en, en, una, en una serie de, de, de eventos. Digo, ¿Cuántas camadas hay actualmente aquí en San Salvador? Ahora en la actualidad hay ahorita cinco. Cinco pero camadas. Anteriormente, casi la única camada de momento se sí, organizaba porque pues, estaba el dinero, para pagar, y, y ahora ya ya, ya, ya, yo creo que ya, ciento diría, se entusiasmaron los jóvenes, y ahí ya, ya, ya, ya llegó a cinco, llegó a cinco, bueno, cinco. Bueno, cinco en San Salvador, y hay otras en Chalquixcos, no, y San Andrés, San Andrés son tres, y de Chalquixcos son tres, ¿no? Dos, dos, dos. dos. Sí. Uh -huh. Estamos hablando de un promedio como de unas 10 a 12 a... camadas. Perfecto. Eh, quisiera que nos contara eh, en pocas palabras cómo ha sido la evolución del traje de, de, de, de la camada, la camada del centro. ¿Cómo empezaron y cómo es actualmente? Bueno. De, de los abuelitos como comentaba mi papá, ellos este pues ellos no tenían un traje así especial. Ellos este, iban libres, de hecho mi suegro que en paz descanse, él iba siempre de Blue Demon, le fascinaba vestirse de Blue Demon, por ahí andan sus fotos. Este eh, después ellos este, empezaron a bailar con el calzoncillo tricolor y cascabeles, ese es el traje que tuvieron. Al estilo de Willowac. Más o menos. ¿Sí? Más o menos, ¿verdad? Este, ese fue su traje de, de ellos por muchos años después este ya vino bueno ya de esa camada de esa, del centro de Pantepe, que era la única que participaba dentro de este pueblo este, hubo ahí como que algunas ya este, dispersas y ya se empezaron a separar, se separaron y se formaron dos camadas la del señor Moisés Ramos y del señor Albino de ahí el señor Ramos ya dejó de bailar y siguió el señor Albino con su camada y los jóvenes quisieron hacer otra camada y de ahí emanaron bastantes camadas, todas, todas salieron de aquí, de, bueno no lo reconocen, pero sí todas salieron de aquí de, de la camada del centro. Y este, el señor albino pues ya nos dio opción a nosotros de elegir en los trajes que, que quisiéramos, sacamos el de Veracruzana y de ahí fue lo único que tuvimos de Mira, ya después de ahí puro cascabel y lentejuela. Cascabel, lentejuela, la, el terciopelo. Ajá, es lo que nos gustaba mucho, mucho, mucho. Hasta hace un año ya quisimos meter un poquito más un poquito más moderno. Metimos el traje de, de rebozo, el traje blanco, todo es blanco, blanco. Y ahorita, pues ahorita, que, como les comentaba, quisimos algo de gala más, más sí, elegante así es. para este año. Sí, eso es lo que siempre hemos. este, Pues nuestros trajes, sea el de señor Albino, es lo que siempre se ha visto: el cascabel, la lentejuela, que es la tradición para acá. Yo, oh. creo, Ajá. Perdón, yo creo que también aquí es, es este, mencionar que no nos imponen, o sea, aquí todos participamos de todo. Es una camada que yo creo que por eso muchos estamos aquí, porque no es de que van a usar esto y así, no, o sea, todos participamos en decir si si estamos de acuerdo, si nos apoyamos algo, aportamos algo para que salga bonito esto, eso es algo bonito de esta camada que trata, tratan de que todos participemos para sentirnos a gusto. Muy bien, pues ahí se va uniendo la siguiente pregunta que les tengo. Eh, ¿Cómo se organizan ustedes para el carnaval? ¿Cuántos capitanes tienen? Si hay capitanes o son palabras O son mayores ¿Cómo se organizan ustedes? Se organizan? Pues se organizan? Bueno, la organización de la camada eh, Principalmente inició con Don Albino Que es ahora sí que el pionero De esta camada Él era el que nos organizaba Nos ponía las horas de ensayo eh, Nos daba las fechas eh, Y nos proponía o nos daba opciones Del vestuario Posteriormente con el tiempo pues, su estado ha deteriorado y ha tomado eh, la batuta, por así decirlo, eh, su hija, esta Betty, Betty Flores, ella es ahorita la que está como liderando a esta camada y, y nos sentimos muy a gusto, muy a gusto, como dijo mi compañera, eh, participamos eh, en la opción de elegir el vestuario, aproximadamente lo cambiamos eh, cada año, año y medio, hacemos un cambio de vestuario y lo vamos guardando, entonces este pues sería, esa, es, esa es nuestra forma de organización. Muy bien, entonces, eh, eh, ¿van a pedir a las muchachas a las casas? ¿Van a pedir permiso? ¿Llegan a las a muchachas a bailar? ¿Cómo, cómo se organizan? Pues de hecho en... primero tenemos un grupo de, en Whatsapp, ¿sí? entonces, eh, primero hacemos una reunión, los, como no todos vivimos aquí en, en San Salvador, unas personas vivimos en, en la Ciudad de México, entonces hacemos dos juntas, una en la Ciudad de México y otra aquí. Y entonces, en base a lo que a las propuestas de todos, se logra un consenso y, y es cuando ya decidimos qué vamos a velar, qué traje utilizar. Para las comidas durante el carnaval, este, eligen a alguien para que dé de los desayunos, las comidas o todo va recayendo en la líder. No, este, para la opción de las comidas eh, Cuando hacemos el baile Ya como el día de, de gala De la ocasión este, sí seleccionamos como un padrino Y vamos con gente conocida. Patrocinadores. Patrocinadores Entonces es gente que también le gusta Y que les gusta apoyar y les gusta las tradiciones Y sobre todo conservarlas Entonces eh, más o menos eh, Ya tenemos a nuestros padrinos de cada año Y siempre nos han eh, brindado la mano Porque les gusta también el carnaval Les gusta la el... A lo mejor no lo bailan pero les gusta participar dando otro tipo de apoyo ¿no? y es la forma y otra de las formas, vamos este, bailando en las casas vamos bailando y recolectando algún dinerito ahí pues para los chescos, para divertirnos, para conocernos y hacer la unión entre nosotros Perfecto, ¿cuáles son sus fechas principales? ¿Cómo organizan ustedes el carnaval? ¿Cuáles son sus fechas de salidas? ¿Cuáles son sus compromisos, los que son de así de Cajón? Sí, sí, de Cajón es el carnaval Domingo y lunes Después, 15 días después Hacemos un remate En algún pueblo vecino eh, San Andrés o Chantianquisco Y ya posteriormente El domingo de Pascua aquí bailamos Hacen carnaval Pascua. de Pascua Aquí sí, también. también Sí está, es la, es la tradición más antigua, muy pocos lo saben eh, Para aquí, para público de Entre Hueues, Pero el primer carnaval que se hizo en Tlaxcala Que fue en el año de 1536 Se hizo un domingo de Pascua el Carnaval de Pascua es el más antiguo que pueda haber aquí en Tlaxcala, ¿no? Entonces me da mucho gusto también porque se ve que están muy bien conservados. De verdad, las cuadrillas que ustedes bailan, eh, vuelvo a insistir, eh, tienen fama de que están muy bien, muy bien eh, conservadas, que no están muy alteradas. Eh, de toda la historial que tienen, ¿qué invitaciones, qué premios, qué salidas ustedes pueden decir? Esto ha dado... Solidez a la Cámara del Centro. ¿Qué, qué, qué premios, qué, qué eventos recuerdan ustedes? Y uno de ellos es que estamos bastante agradecidos por el medio de la, la, la Cámara, que es increíble, ni nos esperábamos que hayamos ganado para Mérida a bailar a, a, a Oaxaca. ¿Mm? Y además, pues, este. usted. ¿Eso fue? ¿En el 70 y qué? No, 82 fue cuando estaba la selección de la Marguerite. Del... 82. No, del no, ochenta entonces... No, el 82 fueron a... el, al Festival de la Gelaguetza. Festival de la Gela -Getza. Sí. Sí. Se hizo un lugar? concurso para llevar una camada que representara el estado de Tlaxcala y pues ganaron este la camada del centro debido al, al baile, a la originalidad del baile, al, al paso típico de baile sin alteraciones. Después, eh, después se han presentado en Tascala, Guamantla, en, en muchos pueblos nos han invitado ¿El y hemos ido eh, en, eh, en, en el Estado de México, en Ecatepec, en la Feria Cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, ahí también este, fuimos hace dos años, igual a presentar el baile, este, pues sí, hemos, uh, okay. nos han invitado a varios pueblos. Pues esperemos que continúe el los de Hermandad. Aquí, pues estamos entre huehues y pues nos vamos conociendo poco a poco las camadas, estamos conociendo nuestra historia, nuestros logros. Eh, van a cumplir 100 años. ¿Qué, eh, cómo, qué, ¿Qué tienen planeado para este festejo? Porque 100 años no cualquiera, eh, la verdad. Eh. Eh, eh, porque a veces eh, se separan los hijos y ya forma su propia camada y pues el padre ya como que queda triste y, sí, y ya sí. se deja morir pero aquí no pasó eso ¿qué tiene preparado para estos 100 años? ¿qué tienen pues, en mente? en realidad es, esta es una camada eh, casi, bueno, 100% familiar somos eh, primos eh, tíos, abuelitos este, tíos, todos somos familia entonces este, pues básicamente lo que hacemos pues es irlo heredando Cómo lo van a festejar. Lo vamos a festejar pues en la explanada de de aquí de fantepec vamos a hacer una feria cultural con una exposición de vestuarios, de fotografías, con pirotecnia, con dos, el remate va a ser con dos grupos musicales. Reconocimientos. Reconocimientos a primera, segunda generación, tercera generación a nuestros músicos. Qué más. va la, sí, la, galería, de sí. fotos, ¿no? la galería, galería de fotos, de también fotos, galería de los vestuarios que algunos vestuarios que todavía tenemos para ver este también la exhibición de los vestuarios los van a aportar algunas personas también